Queda respetarlo un poco. Es una prioridad. Encontrar el antídoto. Sí, sí, sí. ¡Vámonos, señor! Si ¡Te vas a buscar nuestra comida! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No, ¡No, no, no, tío! ¡Retiradla! ¡Oye, sí! mi hermano! ¡Picos! Hola, buen día. Esté más en dos dones de categoría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 superando los carnavales de Venecia, de Brasil, y visquen les falles. Gracias, sí señor, visquen les falles. Bien, que hay ayer, moda de sistema empeñada en decidir las calles. Aquí lo que hay es un setempo. ¡No! ¡Venga, no seas cría! I right. love Y saber la verdad, hoy desde la resistencia informativa de Radio Malva. Esto la infección no puede ser un accidente, aquí hay muchos intereses. Pruebas químicas sobre zonas a degradar. gentrificación, campo de pruebas para aviones chain -trails. Otra vez como ya pasó en Valencia con los campos de concentración. Pero una cosa nos ha quedado clara, esta vez habéis manchado los pantalones y os ha salido el tiro por la culata. Este boca es he diste estas redes de prensa? Me suena mucho su voz. No me consta. Chico Jones, no te preocupes, hombre. Tranquilidad. No sé, tranquilo estoy. Bueno, en un rato no sé por qué este caviar está de toma, pan y moja. Aquí reserva para tres apocalipsis. <laughs> Tú haz la misión y cumple con la jefe. Lo que le quede de vida, claro. Total es hacer de chiflada, le quedan dos telediarios. ¿Quieres Purito? No, no, no, gracias. Esta misión es un marrón. Me han dejado a los pies de los caballos. Tú tranquilo, hombre. Que cuando yo esté en el mando, tendrás una buena posición. Cuando esa chabacana se acabe de podrir, podrás tirar los trastos hasta Lourdes de León. <risa> Venga, una chama de Purito. Libertad, solidaridad... Igualdad de oportunidades, participación horizontal, respeto de las minorías... Vamos, que tengo que ser un demagogo. No. Te tienes que creer esta demagogia. Pensar que el orden social es posible en estas circunstancias. Ser comprometido, ducharte lo justo, estar del lado del débil, escuchar la opinión de los demás... Vamos, bueno, no me jodas, me pondría del lado de los zombies Y deja de tomar cocaína no te pueden ver consumiendo. Como mucho, tu personaje tomaría speed. ¡Ah! ¡Qué asco! Bueno, y cuando esté infiltrado en el cabañal, ¿qué hay de mi seguridad? Eso es peligroso, está lleno de violentos. Gitanos, punkis, tarras... Salcedo, por favor. Irás escoltado desde la distancia por un soldado de fuerzas especiales. Le presento al soldado Salcedo. Salcedo, Roberto Castro. No, si sí, ya nos conocemos. ¿Qué tal, Roberto Castro? Hola, ¿qué tal? Ah, ¿ya os conocíais? ¿eh? Sí, bueno, de por ahí. Mucho mejor. Obedecerás absolutamente todas sus indicaciones. Y más te vale porque tu vida depende de él. Y ahora, empecemos tu transformación. Garre, poli. Camina, camina, camina, camina, camina, camina, que queda, Así le trajes, yes. camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, Pesca, rechiquipolí Por las que quedan Moljadrín Así detrás es Menso car ¡Ese! ¡Esto es todo, Estos cerebro, tío! Pues joder, eso no son las puntitas ¿la? Mírate el espejo que vas cubierto de sangre y lleno de cerebro, Nada, no, como no quieras que no me queje. ¿Qué puntitas, juntitas? de las quieres? Pues vete. Casi mejor solo. ¡Lárgate! ¡Qué mierda! Un poquito de sangre, vamos a tener que cortarlo todo. Mira, eres tú la que sale ahí. Tú lo que estás aquí no, no, esperando a chutarte el piquito. ¡Que y perdona, está. el ¿Ves? que sale a por los zombies eres tú, pero no sales por los zombies, gilipollas. Tú sabes por qué te pegas. A trabajar, ¿no? A, a, a colocar dentro. ¿Tú quién te has creído que eres? Yo sabes cuánto mierda? tiempo así. Hasta los ovarios me tienes, mamón. ¿Qué hago en la puta. No podemos acusar a nadie sin tener pruebas. Sí, pero no se sucede anterior. A ver, ¿Sabes? Ricky sí estaba realmente infectado. ¿sí? Que sí, que sí, que sí, que lo vi yo, que no tenía leyes. ¿Pero bares por como el Gaben? Que sí, que estábamos rodeados. Bueno, exactamente no lo vi, pero había que salir rápido. Entonces Ricky podría estar vivo. Tendríamos que ir a buscarlo. Paula, estábamos rodeados. Era imposible sobrevivir. Nosotros te esperamos a ti. Y por culpa de eso murió Dani. Eso es lo que no puede ser. Que por unas acelgas mueran dos personas. Lo que tendríamos que hacer es dejar la huerta, ir otra vez a los supermercados y esperar a ver si los zombies se pudren. ¿Qué vamos a comer? ¿Latas de mierda? ¿Y qué? Así es sí que vamos a ser zombies. Mira, hijo mío, tú tienes muy mal comer, ¿eh? Tienes que menjar molta verdura y me acaban regar la horta. Sí, papá. Pero si tenía el antídoto, con se vos ha podido andar de les mans? Bueno, pues haberte venido tú. Nosotros no estamos acostumbrados al antídoto. Nos quedaríamos inconscientes y sería peor. Sí, pero no podemos crear más yonkis en la Resistencia. Y aprovechemos los que hay. Oh, por Dios, más yonkis no. Es que eso no se puede repartir. Siempre tenemos que ser los mismos yonkis. Bueno, ahora tenemos a Germán. Él puede ayudar en ese tipo de misiones. Sí, <risa> sí o me va. ¿Ahora que voy a ser vuestra cobaña? Pues sí, algo así. Aquí todos colaboramos haciendo algo. Cada tres días vendrás y tener un análisis de sangre. Siempre que venga, te acompañaré yo. Y si no le dice a nadie dónde está el laboratorio, pues mejor. No nadie sabe dónde está el laboratorio. Bueno, se supone que tiene que ser así. Pero siempre hay que saber la lengua. Esto es como un pueblo. La cuestión es que aquí no entra nadie si no me han acompañado de flor. ¿Y habrá solución para mi enfermedad? Pues de momento no. Pero acuérdate de pincharte todos los días y todo irá bien. No. Este antídoto está muchísimo mejor que el otro, ¿eh? Lo tienes que saber. Bueno, eso ya lo veré yo. ¿Qué pasa? Si me pincho esta mierda durante dos años se supone que estoy muerto. No sé decirte el tiempo, <risa> pero el antídoto va eliminando defensas, eso depende de cada uno. ¿y si alguien totalmente infectado se toma el antídoto puede revivir? No. El que se va no vuelve. El antídoto es solo para los vivos. Eh, para, para. Che, ¿que no eres un bicho de esos? Ya, ¿no está rara. A, a veces me pregunto ¿Por qué hemos tenido que mandar a este imbécil? Es una misión peligrosa. Si le pasa algo, no le va a importar a nadie. Y de todos los barrios que había, tenía que haber escogido ese, precisamente, manda huevos. Aquí tienen la estación de Radio Malva. Esta, es la sede de la Resistencia. Los miembros están desperdigados. Nos falta saber dónde tienen el laboratorio. Tenía que haberles metido la venida por el culo cuando tuve ocasión. Sí.